Falleció ayer Miguel Romero, una voz lúcida de España. Lo hemos consultado en más de una oportunidad en Juguemos en el Mundo. Me interesó un uh, artículo del diario público que dice, él era el moro, con ese seudónimo se lo conocía desde finales de los años 60 a eh, Miguel Romero, Histórico activista de la lucha anticapitalista que falleció en Madrid, víctima del cáncer que le fue diagnosticado hace ya años y contra el que ha luchado prácticamente con el mismo tesón con el que aplicó su compromiso político desde que era joven. Fue el moro en la clandestinidad de la dictadura y así sigue siendo conocido por sus compañeros de batalla de entonces y por los de ahora. Casi todos integrados en el partido izquierda anticapitalista con implantación istata, estatal y que ya ha concurrido a diferentes procesos electorales. Miguel Romero se comprometió durante el franquismo con esas mismas ideas que inspiran a la formación de izquierda radical. Perteneció al Frente de Liberación Popular organización que aglutinó a personalidades vinculadas a la izquierda en la clandestinidad y que impulsaron su renovación con la creación de nuevas fuerzas políticas. Ahí militó hasta principios de los años 70 cuando fundó la Liga Comunista Revolucionaria de cuyo órgano de dirección formó parte hasta su disolución en 1991. A pesar de la unificación de las izquierdas en Izquierda Unida, esta rama pervivió desde entonces Primero en Izquierda Alternativa, posteriormente en Espacio Alternativo y después con la creación de Izquierda Anticapitalista. Durante todos esos años y hasta hoy, su referencia ha sido la, re la revista Viento Sur, de la que Miguel Romero... Ha sido director hasta el final de su vida. Escuchemos en una entrevista eh, que le hicimos a Miguel Romero a propósito de lo que opinaba del de separatismo de Cataluña. Este año se va a realizar un referéndum y el gobierno de Mariano Rajoy está por supuesto en contra. Dice que en realidad esa consulta es inviable. Escuchemos a Miguel Romero. Yo lo que descubro es que en Cataluña no está asegurado que se lleve un referéndum, la mayoría vote por la independencia, en Galicia muy lejos de eso, e incluso en el País Vasco datos que yo he leído eh, tampoco aseguran una, una independencia. Es así, estoy en lo correcto. ¿Cómo sí, lo ves vos? Sí, sí, esa es la eh, esa es la complejidad y al mismo tiempo el digamos el interés de la. Del, del, lo que podemos llamarlo, el efecto político de la idea de independencia porque hay que distinguir dos aspectos uno eh, como objetivo político no es mayoritario eh, desde encuestas creíbles no es mayoritario ni siquiera como sentimiento eh, no digo como una, una realidad inmediata no es mayoritario en ninguna de las tres nacionalidades históricas y donde estaría donde sería más fuerte Sería en Cataluña, pero yo creo que nadie tendría, a, se le ocurriría la locura de, con un 50,4%, plantearse la posibilidad de una independencia. Claro. Así que, desde el punto de vista de los hechos, es decir, de la que podemos llamar la posibilidad concreta de que tal cosa se produzca, pues es una cosa que está, que no, no es muy consistente. Es más, en el caso catalán, lo que ya me parece la paradoja del todo y ahí sí que te doy una, un juicio político que, bueno, es pues, tan discutible como se quiera, pero es que eh, Convergencia de Unión, que es el partido que gobierna, no es un partido independentista. Sí. Otra cosa es que juega la independencia porque le venga bien, pero es el partido de la alta burguesía catalana. La alta burguesía catalana, su mercado fundamental es España. Entonces, estos señores eh, juegan en primer lugar con la cartera, y luego el lugar, en segundo lugar con los discursos. Así que desde el punto de vista, incluso el, el futuro y actual presidente de Cataluña plantea un referéndum en los próximos cuatro años, y hay gente que le dice, digamos, sectores, eh, digamos, nacionalistas españoles ilustrados, que piden al gobierno español que convoque el referéndum, o sea, que alguna política parecida a la de Cameron en Inglaterra con Escocia, que decía ah, no, no, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo porque ustedes van a perder, vamos a decirlo así, ¿no? Lo que más es que, claro, es un riesgo enorme en un, uh, una cosa, digamos, es el nivel de consolidación, eh, del poder establecido en Gran Bretaña y otra cosa es el grado de consolidación del poder establecido en España que está uh, seriamente comprometido a mí la, la idea de deslegitimación me parece una idea demasiado fuerte pero evidentemente está muy debilitado por razones económicas eh, que por digamos, todo el desgaste producido por la crisis y porque la configuración eso que se llama nación española es históricamente muy frágil así ha podido decir eh, uno de los ministros por otra parte más conservadores pero no es de los más tontos eh, del actual gobierno de Rajoy, que es el, el ministro Gallardón, el ministro de Justicia, que si se, para, si se separara la Cataluña, se terminaría la nación española. Y no es una cosa absurda. O sea, su idea de nación española, es decir, la idea tradicional de nación española, es una idea que incluye todo el territorio del Estado español. Y por lo tanto, si hay una separación allí... Eh, se quedarían con esa idea uh, totalmente en precario por, o sea, digamos, sería difícil de, decir entonces qué es España porque eso puede ser que sea el resto porque entonces el resto incluiría a Euskadi que sería una situación comprometida en el supuesto muy improbable de, a corto plazo de una independencia catalana y luego veríamos a ver lo que ocurre en Galicia así que el grado de eh, desarticulación de lo la llamada nación española como tal es tan alto y el grado de debilidad del poder político tan considerable que algo que no tiene eh, no es una cuestión de materialización inmediata ni remotamente se convierte en cambio en un en acontecimiento político de conflicto enorme. ¿Y es decir, en las elecciones, disculpa un momento que termino con esto, en las elecciones catalanas, en estas elecciones de noviembre, eh, que tendrán como centro el problema del independentismo, no para hacerlo, sino para hablar, para reivindicarlo, para identificarse con él, para expresar sus sentimientos, para todo lo que tú quieras, pero desde luego no para decir esto lo vamos a hacer, bueno, ya, ya veremos cuándo, cómo y con quién. ¿no? En cambio, ese acontecimiento, que dará muy probablemente mayoría a esta idea de independencia, más que al proyecto político de independizarse, se va a convertir en un factor de... de bueno, esta cosa se va a convertir, no, es ya un factor de conflicto político en España altísimo. Ahora, yo me imagino, Miguel, estamos conversando con Miguel Romero, editor de la revista Viento Sur, que la pueden encontrar muy fácil en, en Internet. Yo me imagino la que... La deben encontrar. La deben encontrar, siempre la recomendamos. <risa> <risa> Buen vendedor. Eh, yo me imagino que Rajoy entiende esto que estás planteando, es consciente de esto, ¿por qué no le tira un hueso a los catalanes? ¿Por qué no le hace un guiño para desactivar una bomba que, na, que, que es una caja de Pandora que nadie sabe cómo que, qué es lo que puede pasar eso es lo que le están reclamando desde sectores de lo que podemos llamar el alto empresario catalán estas estas peticiones diálogo usted diálogo usted diálogo usted porque ya es tarde ya es tarde y porque hay un factor que no debemos de olvidar eh, efectivamente las encuestas eh, plantean y yo creo que son bastante creíbles que no hay lo que podríamos llamar una alta mayoría ...en Cataluña por la... Uh, ...separación de España... ...pero una cosa son las encuestas... ...y otra cosa es que el día 11 de septiembre... ...hubo en la calle... ...pues se puede discutir la cifra... ...pero vamos desde luego de, luego... ...de un millón de personas reclamando la independencia... ...es decir... ...hay un movimiento político independentista... ...muy fuerte... ¿eh? ...que significa... ...una presión... ...yo creo que está el presidente catalán... ¿eh? más está haciendo mucho más de lo que quisiera... ...y mucho más rápido de lo que quisiera... ¿sí? O sea, ...le está empujando... ...porque ese movimiento, que no es, es un movimiento... ...pues quizás del 20-25% como movimiento político... ¿no? movimiento político del 25% de un país... y mucha gente, ¿eh? Miguel. Y se está convirtiendo, perdón un segundo también... ...en algo que aparece prácticamente... ...en cualquier acontecimiento social catalán... ...por ejemplo, para los que somos aficionados al fútbol... ...pues cada partido de fútbol... Sí. ...en el que juega el Barça... ...se convierte, no en un grito de independencia... ...sino que el grito de independencia es pautado... ...o sea, en el minuto 17... De la primera y de la segunda parte, en recordatorio de cuando de la mitología catalanista, cuando la independencia catalana fue arrasada por los Borbones, en ese minuto 17 todo el campo se pone a gritar, independencia. Es decir, que estamos entre un fenómeno cultural, ideológico, sentimental, político, que quieras, que deja un margen de maniobra pequeñísimo a los gobernantes catalanes de una parte y a los gobernantes españoles de otra, porque claro, el gaos de hostilidad que hay frente a esto, especialmente yo diría que más allá, pero en, fin, en todo caso, en la base de la derecha española es tremendo, ¿no? Hay que leer lo que es la prensa uh, de la derecha, que está, digamos, con el cuchillo en la boca, ¿no? El anticatalanismo es una componente muy fuerte del nacionalismo español más reaccionario desde el punto de vista ideológico. Miguel, sí, estamos cerca de las noticias, por eso bueno, me apremio. Eh, ¿Por qué no le va peor al Partido Popular en Galicia, teniendo en cuenta este, este contexto de crisis? Porque vos decías, quizás mantengan este bastión, ¿y por qué? Pues yo creo que por la, es, tenemos un problema parecido al que en Galicia al que tenemos en el resto del Estado, porque la oposición es un desastre. Es posible que el, el Partido Socialista Gallego, después de la de experiencia de gobierno de, de fijo que es un gobierno que ha dado resultados similares, digamos, desde el punto de vista social a los que está dando el re gobierno Rajoy en el, en el Estado español, pues eh, no solamente no suba, sino que es que baje en términos de, de, de número de diputados y que una, un acontecimiento de cierta importancia pero vamos no no trascendente como es el hecho de poder tener un contrato por parte de Pemex, no de la compañía mexicana que parece que va a asegurar la, la construcción en los astilleros gallegos que tienen muy poco trabajo de un par de barcos hotel para algunas de sus plataformas bueno pues es un acontecimiento que puede dar un cierto empleo a algunos cientos de, de trabajadores que están en situación precaria de empleo en Galicia porque claro esto determina el curso de unas elecciones da una idea de que eh, digamos ganan ...no tanto por ganar ellos, sino porque pierden los otros... ...es decir, porque no tiene una oposición en condiciones... ...porque el nivel de crisis que tiene ahora mismo el Partido Socialista... ...y cuidado, el nivel de crisis que va a tener el Partido Socialista... ...después de las elecciones catalanas, es decir, una vez que haya las tres elecciones... ...va a ser tremendo, yo me atrevo... ...mira que es difícil hacer pronósticos en España de carácter político... ...pero yo creo que está seriamente comprometido el liderazgo de Rubalcaba... ...pero muy, muy seriamente, yo no creo que lo puedan aguantar mucho tiempo... Miguel Romero, en una de las entrevistas que nos dio a Juguemos en el Mundo, falleció ayer en Madrid, un referente de la izquierda española, este, anticapitalista y una voz lúcida a la que consultábamos eh, por distintos temas, eh, eh, lo que tenía que ver con Cataluña, con Galicia, este, cómo, cómo se, se está dando este gobierno del Partido Popular, la debacle del Partido Socialista este, y siempre tenía una mirada este muy crítica incluso también de la izquierda en el poder